es momento de recibir en la línea de W Radio a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia. La verdad es que, bueno, Ana Lorena, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedes para W Radio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, pues a sus órdenes. Pues las es que, como ustedes dicen, la justicia en México ni rápida, ni sencilla, ni efectiva en la pandemia. Siempre queda el último, ¿no? Pues sí, fíjense que les cuento que nosotros, eh, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones que nos dedicamos a la defensa de personas migrantes, nos dimos sí. a la tarea durante la pandemia, bueno, primero de solicitar la protección de personas migrantes eh, que tenían el riesgo de ser contagiadas en estaciones migratorias, o ustedes se acordarán que había una cantidad muy grande de personas en el norte de la República esperando el procedimiento de MPP de, en el programa de CREAT en México. Y en medio de todo se llegó la pandemia. Entonces empezamos a solicitar amparos para pedir la protección de esas personas, pues evidentemente pues es parte de la población más desprotegida en México para que pudieran tener eh, todas las, los, las medidas sanitarias frente a la pandemia. Y promovimos diversos juicios de amparo. Y entonces lo que después nos dimos a la tarea fue... De documentar cómo nos fue con el Poder Judicial, y pues en, en resumen, eh, lo que les puedo decir es que estamos en desamparo, no que uh -huh. también la epidemia fue una epidemia del desamparo, porque eh, esta que es la medida más importante para garantizar eh, lo, nuestros derechos humanos, nuestras garantías, nos dimos cuenta, ya, ya lo veníamos documentando desde hace tiempo, pero nos dimos cuenta que no funciona cuando más lo necesitamos, cuando tiene que haber medidas del Estado para proteger la vida y la integridad de las personas, o con este caso la pandemia para dar para que los jueces obliguen a las autoridades a que tomen las medidas para que no se pongan en riesgo. Pero no será que también no había las herramientas, obviamente pues ni, nadie se prepara para una pandemia, ¿no? Pero no había las herramientas para seguir estos procesos? Sí, yo creo que aquí se juntan varias cosas, o sea, hay cosas estructurales que también lo decimos en el informe o sea, el amparo no funciona ni en la pandemia, pero tampoco es que funcione mucho sí. antes. O sea, un juicio de amparo que puede tardar años eh, en, en, para que se resuelva y entonces es mucho el paso del tiempo y tiene que ver con lo que haces al principio de la entrevista, ni rápido ni efectivo. Y hay otras cosas que nosotros documentamos eh, que sí tienen que ver con falta de preparación eh, en la justicia digital, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros documentamos eh, nueve eh, cosas importantes. Uno, que hay un desconocimiento de uso de los servicios en línea. O sea, nosotros ya teníamos un portal digital para, por ejemplo, para ingresar a amparos, pero fíjense que cuando nos pasaba a nosotros que no lográbamos eh, ingresar la demanda o que la firma TIREL no todo el mundo la tenía y es un requisito para que puedas ingresar la demanda, uh -huh. hablábamos a los tribunales y efectivamente o no había suficiente personal o el personal de los tribunales no estaba preparado. Entonces hay un desconocimiento para todos los usuarios, pero también para el, para el Poder Judicial del servicio en línea. ...limitaciones técnicas, eh, vimos que por ejemplo durante la pandemia pues hubo incluso mayores requisitos en comparación de los que se requerían de manera presencial, falta de claridad, de si los amparos eran o no admitidos, el expediente electrónico pues como justamente hubo limitaciones por la pandemia que nos parece que fueron, estuvo bien que se tomaran como no acudir, o sea, tener limitado el, el tema para acudir a los juzgados pero entonces, por ejemplo, el expediente que estaba en el juzgado no, no coincidía con lo que estaba electrónicamente y te quedabas como en un estado de defensión. Uh -huh. Pues creemos que hay retos importantes que, que, que, que venimos arrastrando de hace tiempo, pero que requerimos estar mejores preparados. Y uno pensaría, pues el Poder Judicial tiene los recursos y eh, para poder enfrentar esta situación, y por eso creemos que este informe puede abrir una puerta para empezar una discusión con el Poder Judicial de cómo mejorar el acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, porque ahorita si alguien quiere pedir a un amparo, pues, si no tienes abogado, no lo puedes hacer. En tiempo de la pandemia, si no tenías eh, una computadora, si no tenías internet, pues tampoco lo podías hacer. Y se vuelve una figura pues exclusiva, ¿no? Y evidentemente pues hay que estar conscientes que además en México, según los datos del INEGI, pues tenemos una brecha digital bastante fuerte, o sea, del 51, únicamente el 52.1% de los hogares cuentan con internet, y 37.6% con computadora, tableta. Y entonces, ¿cómo le hace, por ejemplo, una persona migrante que está en una estación migratoria o que está en el norte de la República eh, esperando eh, el procedimiento de, de solicitud de asilo en Estados Unidos? O una mujer que vivió violencia en su hogar y que fue a pedir ayuda y que no le dieron ningún tipo de ayuda o que se la negaron. O sea, estos instrumentos tienen que estar cercanos a nosotros porque los necesitamos. Claro. Sí, sí, sí, bueno, bien, hablas justo de la brecha digital aquí en este informe, veía... Solo 10.3% 10 de las demandas y 9.47% de las promociones legales presentadas entre marzo de 2020 y febrero de 2021 fueron hechas en línea a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto bien habla, como dices, de desigualdad. Vaya, la pandemia nos vino a mostrar precisamente eso, que no todos pueden trabajar desde casa con una computadora, porque a veces no hay ni computadoras o no hay ni siquiera internet. Entonces, sí, se vuelve complicada esta situación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí eh, nos parece que todos todos necesitamos al Poder Judicial, ¿no? y ahorita está mucho en debate el tema de la independencia judicial, y a veces nos vemos muy lejano. ¿no? Nosotros también como organizaciones veíamos que no es tan fácil o sea, comunicarle a la gente por qué es importante que el juicio de amparo esté ahí, que funcione. Pero ustedes imagínense, la gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, te cierran tu changarrito, no te dan ninguna explicación, te ponen los sellos, y tienes que acudir a defenderte y no hay quien te dé una respuesta, o lo tienes que hacer por eh, Internet y no sí. tienes vías para llegar. O te detienen y requieres eh, promover justamente un amparo para saber qué está pasando, y este porque la, deten la detención fue ilegal o porque no tiene ninguna explicación, y no tienes al Poder Judicial que te defienda en el momento que tú lo requieres. Sí. Nosotros vimos ejemplos, por ejemplo, en, en, en Colombia, ¿no?, donde adaptaron lo que es la tutela legal, eh, que es una cosa parecida al amparo, uh -huh. pero la hicieron, por ejemplo, en formatos de teléfono muy sencillos, con formatos que las personas pueden llegar, llenar y que no requieren ni siquiera un abogado. Pues Yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en dos cosas justamente. Primero, la brecha digital que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono, no todo el mundo tiene acceso a internet, sí. pero que tampoco el amparo tiene que ser una cosa exclusivamente manejada por las y los abogados, porque si no, muchas personas que lo requieren se quedan sin la protección por recursos económicos o por falta de una asesoría adecuada. Y creemos que es muy importante, el Poder Judicial está ahí para defendernos cuando hay actos en contra eh, cometidos por autoridades que son actos que violan nuestros derechos humanos, y pues tiene que estar ahí y servir bien cuando cuando cuando lo requerimos, ¿no? Sí, que ahora lo mencionas, eh, estos formatos son sencillos, pero muchas veces los portales incluso de pues para hacer cualquier trámite en línea son vaya no se pueden usar a veces vaya o se saturan o no encuentras la ruta la, los accesos. Y pues imagínate, sí, como dices, alguien que no tiene esa facilidad de tener pues, un dispositivo. Es, es muy complejo. Yo les cuento, bueno, yo como abogada, por ejemplo, no, no tenía mi firma fidel esta para ingresar los amparos. Y bueno, me seguí el tutorial, me lo leí varias veces <risa> sí, sí, sí. Este, y después resulta que con el teléfono que tenía no se podía, que se requería otro teléfono. Cuando uh -huh. logré pasar los primeros pasos del portal, pues tampoco tenía mi credencial de lector y no se podía conocer identificación. Y bueno, estamos hablando de que yo tengo teléfono, de que tengo internet, sí. de que me pude leer todo el. De que esto. tienes conocimientos de sí, este sí. asunto. ¿no? O sea, cualquier otra persona no pues, que no mírate. tenemos idea de, de estos sí. recursos legales, pues no no sabemos. O sea, es una herramienta que nos está hablando <risa> bueno, hay en japonés. Hay dependencias que todavía piden un disquete. No, Imagínate, hay dependencias, o sea, ¿sí? Que, sí, sí, sí, <risa> e incluso el Seguro sí. Social lo hace, entonces sí, digamos que estamos un poquito atrasados, no solamente como dice, eh, eh, en cuanto a la brecha digital, sino incluso las mismas dependencias no se han actualizado lo suficiente para ofrecer un servicio fluido y, y que no nos cause problemas a los ciudadanos. Sí, totalmente, yo creo que estamos, miren, muchos han hablado seguramente, bueno, el año pasado y durante este año sobre la reforma, la gran reforma del Poder Judicial. Nosotros creemos que esta es parte de la reforma del Poder Judicial, de la gran reforma. El, el mecanismo que requerimos las personas que estamos en México para defendernos de las violaciones a nuestros derechos humanos, que es el juicio de amparo y que le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Esto es también lo que queremos poner en el debate. Esto es parte de la gran reforma que requerimos todas las personas porque no sabemos en qué momento nos va a suceder, no sabemos uh -huh, cuándo uh -huh, se va a cometer claro. en contra de nosotros una violación uh -huh. o un acto, de, de, de, de, de, de, digamos, inconstitucional, y requerimos que estén ahí para cuando funcione. Claro, claro, y sobre todo con herramientas sencillas. ¿no? Herramientas sencillas, sí, sin ciudadanas, sin, sin necesidad de tantos técnicos. Miren, les contamos, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura reguló todo esto a través de, de acuerdos, en serio, leímos los acuerdos, los leíamos nosotros como abogados una y otra vez. Primero la cantidad de, de, de documentos que se hicieron. En un lenguaje tremendamente técnico, que es solamente comprensible para abogados técnicos en, en amparo. Y aún así, yo comentaba con otros compañeros amparo, este, abogados que son muy expertos en amparo, que me decían que la complejidad de los acuerdos, entonces, si eso nos pasa a nosotros como abogados, que no entendíamos los acuerdos que dieron para regular todo lo que pasó durante pandemia, pues ¿qué le pasa a las demás personas? No? O sea, claro. Se vuelve simplemente inaccesible. Y creo que eso se tiene que mejorar, tiene que haber una mejor comunicación, por eso hacemos varias recomendaciones en el informe. Tiene que haber mejor difusión de los procesos digitales, mucho más cercanos a la ciudadanía, tiene que haber transparencia y acceso a la información capacitación sobre el portal a litigantes, a usuarios, a las personas, coordinación entre las autoridades, facilitar el tema esto de la firma electrónica para ingresar en sí, claro. el amparo, pero sobre todo tiene que haber un diagnóstico, creemos que es muy importante que se abra la puerta para que el Poder Judicial haga un diagnóstico de qué nos pasó en la pandemia, nos invite a sociedad civil, a abogados, a abogadas litigantes, a esta discusión y podamos tener un sistema que funcione mejor para todos y todas. Sobre todo eso, sobre todo eso, porque como dices, nunca sabemos cuándo vamos a estar en medio de una circunstancia como esta. Ana Exacto. Lorena Delgadillo, muchísimas gracias por estos minutos para W. Muchas gracias a usted, les dejo un saludo y pueden consultar el informe en nuestra página de la Fundación para la Justicia o de las organizaciones que lo firmamos, por ahí está, si quieren tener acceso a él. Sí, perfecto. Pues ahí está Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias.